Parece que es un nieto eh, lejano, ba o un, no, o un hijo de la calle. Es bastante cercano, ¿no? Es bastante cercano del parentesco, parentesco y la familiaridad que hay. Sí. Una, una, la foto. ¿A Yo, quién tú? se la enviaste? No, no te la envié a ti. Ah, ok. Pues, sí, Pero bien. es para... Vamos a ir comentando lo que Víctor le manda no, la, la foto. Es la sí. foto eh, ya con las, con las siglas sí, de la, del partido que ya se está especulando eh, que va a ser el partido de Leonel Fernández una vez... Eh, se está especulando en las redes se, pero, se, pero se, se vaya a formar tienda aparte que son la, lo, lo que es lo que se comenta pero el día de ayer eh, las la dos, dos ruedas de prensa eh, le dieron el martillazo final o el inicio de, de lo que esa gorra dice porque más las declaraciones de de felucho jiménez que un dirigente de los de los más antiguos verdad de, de tanto del Comité Central como del Comité Político, dos ruedas de prensa que le dije, le, le están diciendo al doctor Leonel Fernández que no le voy a recordar que el doctor Leonel Fernández no es, el, no, no lo voy a mencionar como precandidato a la obtención de la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, sino que voy a hablar sobre, estamos hablando del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, donde el día de ayer, eh, más del 70% de los integrantes de ese, de ese pleno, donde él es el presidente... ¿Verdad? ¿Es el presidente? ¿No es el presidente? ¿Quién? Leonel Fernández. Del Partido de la Liberación Dominicana. Del Partido de la Liberación, de la liberación Dominicana. ¿sí? Dominicana ah, realizó una rueda de prensa, prácticamente, prácticamente eh, diciéndole a Leonel Fernández que... Que no tiene cabida ya en el Partido de la Liberación Dominicana, les, diciéndole, eh, ya eh, olvídate de esto, porque tus bembitas y tus arrebatos eh, te han llevado, ¿verdad? Eh, eso fue lo que quiso decir, o sea que no es. Eh, prácticamente declararon que fueron unas elecciones en su más justa dimensión clara y que, el, y que un candidato, que ah, ellos mismos así mismo dicen, que un candidato que apareció en 47 días, lo pusieron hasta con número, ¿verdad? Un candidato que apareció en 47 días, eh, lo derrotó en unas primarias limpias. Por lo tanto, le daban el apoyo, todo el pleno, a eh, Gonzalo Castillo. Luego de eso, hace, se, realiza, se realiza una rueda de prensa, eh, la Junta Central Electoral, eh, de manera enérgica y de manera eh, tratando de hasta de un poco ridiculizar al, al, a Leonel Fernández en ese sentido por sus peticiones y sus eh, en el punto de que, ¿qué más quiere Leonel? Eh, y que diciéndole que no fue por una presión de él que se va a hacer la, el experticio, el, el peritaje al software, al hardware, como diría Leonel Fernández sino que eso era una decisión de la Junta Central Electoral. O sea, que usted no ejerce ningún tipo de presión aquí, nosotros no cogemos corte, dirían los muchachos del barrio. Et, con estas dos ruedas de prensa, yo creo que esta gorra toma eh, prácticamente eh, credibilidad, que eso estaba en las redes, yo pensaba que eso era ya era una que era una, una forma de, de algunos... Eh, seguidores de Leonel Fernández expresarse pero con estas dos ruedas de prensa podemos decir que Leonel Fernández no tiene un asiento en el PLD se le llevaron la silla prácticamente le están dando un golpe de estado de la presidencia del partido de la liberación Dominicana. se lo buscó él o no eso hay que, hay que, hay que, hay que analizarlo ahora bien el, el asunto de esta de esta gorra ¿verdad? dice por donde vaya Leonel me voy yo ¿lo que ganaron se van con Leonel? ¿lo que ganaron se van con Leonel? esta gorra que dice la fuerza del pueblo para es una coalición según ellos de grupos que apoyan a Leonel para eh, llevarlo como candidato en el 2020, ¿verdad? Ahora bien, la constitución y la ley, nueva ley de partido eh, aprueban que Leonel Fernández sea candidato cuando ya fue se terció en una primaria para la aspiración por un partido y fue derrotado. No, porque lo que él fue precandidato, no fue candidato. No fue precandidato, pero en la ley de, ley, de partido la ley establece que si tú eres candidato, no pre. Ah, o sea es que, que los, los, legisladores, mes, pues, los legisladores te dejan... Aunque, un, un, aunque un... todo este pataleo tiene que terminar antes del 27. Eh. Pero tú diste eso sí. Ya tú una... me diste la respuesta. Sí. Pero este candidato, este, el, este pataleo tiene que terminar antes del 27. Si pasó sí. del 27 no hay nada para nadie. El 27 de este mes... No, no hay nada para él. Claro, ya todos se inscribieron sí. Todos se han inscrito Como precandidatos. Ahora bien, si el 27 Esa fuerza del pueblo Que se parece a la fuerza nacional progresista ¿Verdad? ¿Ustedes llaman a su familia? Son como primo hermano eh, Me parece que Leonel ahora mismo Tiene que pensar muy bien El paso que va a dar No creo Que ese millón que él sacó en la primaria, se vaya con él, con un grupo que, que no haya una esperanza de por lo menos llegar al poder. Bueno, con esa última información, pues nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy agradecer como siempre al equipo técnico José Paulino, a Melvin, allí en el Master, Mr. Edward y en las redes sociales José Eduardo. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.39 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana nos reencontramos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del día.